¡Anita, toma la piruta! ¡Y! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh, eh! vamos Fran! ¡Oh, oh. Una idea buenísima para poder estar en comunicación Y también para poder jugar, porque creé un grupo Y lo primero que tienes que hacer es guardar mi código Es súper fácil, bro Vas aquí, descargas BOO, lo pones más Nuevo grupo y aquí pones mi código, bro Probando escenario Qué hermosos recuerdos de este lugar Una vez más, Brasil Nos vemos hoy aquí para toda la gente que estaba preocupada por mi pelo junto conmigo, no se preocupen. En este momento Alan me va a dejar mucho peor. Estoy con un nuevo cortecito de pelo. Ahí para que amarre. Y acabo de subir una nueva fotito a mi Insta, ¿no? Así, vayan a checarla. Te amo Brasil, eu amo muito vocês. Brasil, Fico muito muito muito feliz de estar aqui com vocês que amo muito muito. Emocionante ver a gente curtir com todos nós, dançando, cantando, curtindo o Brasil. do Brasil, Eu sou muito contente de estar no Brasil com a gente que ama muito, muito, muito, muito. This show the best. Voy onda, você sentando, de garota. ¡Qué braço! ¡Qué braço! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, papá, vaya, vaya, Então, você está pronta para fazer um show falando em português? Oh, pronta! Vamos a fazer um show super especial! Como <risos> nós! <risos> Soy realmente po. Yo, Ai. Sou realmente infumável, pô! Quem sou? Você É Uh, <risa> una conversación una conversación seria del mate sí <ríe> Acá, todos preparan y mi regalito, encantó Pero está buenísimo. Hola a todos Hola, muchísimas gracias Muchas gracias por la buena onda y por cantar con nosotros Nos sentimos en todos los shows, así que gracias Gracias a un Paulo. Gracias Se el dio dios, de la cabeza y de un gesto de Rogério Masquarelli, tu frase favorita en portugués. Ela ainda no percebeu amo. Michael Ronda, tu frase favorita en portugués. Yo adoro Brasil. Tu frase favorita en portugués. Se me ocurre salir a las calles de Brasil así, en pijama. <risas> Vine a comprar unos lentes porque soy fan. Oigan, estoy aquí en Brasil y estamos aquí en Cabalera. No saben, o sea, la ropa, las cosas que hay. De verdad, estoy enamorada de esta tienda. Realmente. No, no, no, no, no, es que es. Voy a probar eh, un par de chamarras y un suéter y dos vestidos y shorts. No, no, en serio, es es es es una locura. Estoy en mi dilerio o sea, como que es lo que más amo en el planeta. Estoy en un lugar de lentes y ya agarré tres y son muy cool. O sea, me busqué una foto y lo voy a subir. Jo, jo, jo. Es como que estoy muy contenta. Porque ya traigo ropa nueva pero me vine en pijama. Y eh, bueno, ya los tres lentes que yo quería, que son muy bonitos, me encantan. Estoy enamorada de mis lentes. Yo tengo los lentes que me voy a llevar. Eh, elegí estos de mi tamaño, básicamente. Estos me voy a llevar porque encontré mi tamaño, nunca había visto algo de mi tamaño. Estaba acordándome Me regalaron un nuevo peluche Que es el elefante Pero ¿Y enfermito? ¿Mamá? ¿Dónde dejé enfermito? Ay, otra vez lo perdí Me subí a una casita Y estoy en una resbaladilla Así que me voy a tirar ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Sí, sí, sí! sí. ¡Se sacan fotos y no me invitan a las fotos! Ya me saqué mi foto. ¿Cómo, sí? ¿Cómo, sí? ¿Cómo, sí? ¿Cómo, ok, estamos en este momento en sesión de fotos. <risa> básicamente, lo que viene siendo la foto, ¿verdad? <risa> ¿Ah? eh, ¿Cómo se sienten? Paso para acá. Muy emocionada, la este? verdad que nunca pensaba que iba a lograr eso y hacer fotos. Bueno, estamos acá con los pibes. Ahora Elsin, Elsin Barba. Y con el Giorgio. Uh, Papá, y vos, Chaca, Chaca. ¡Ja, <risa> ja! <risa> <risa> Bueno, acá estamos a punto de salir show. En breve vamos con los chicos, nos estamos preparando acá. Y acá está preguntando a Frank, que estamos tomando unos mates. Si sí, él ya aprendió eh, su parte de batería en portugués. Batería, tambores. Tambo. Tambor es tambores. tambores, lo que es tambores. ¿Y el bombo? Eh, la la Bueno, reunión aquí bien, en el ascensor. Muy bien, muy bien. Buen día. Acá nadie me la bola. Bueno, buongiorno. Bueno, oggi due shows in San Pablo, Buongiorno. Buongiorno. Pasquale, sei pronto? buongiorno e pronti! Toda <totipi> gioia, toda bellezza. para para, Bueno, bueno, estamos yendo a saludar un poco a la Jinchi. ¡Hola! ¿Cómo están? Hola. Bueno, recién terminamos el primer show. Ahora vamos a hacer el segundo. Hoy, Hoy, galera. Hey, mucho, mucho obrigado por el show de hoy. La verdad que fueron dos shows increíbles. Gracias por todo el cariño, por los cartelitos. Los escuchamos cantar mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Los amamos.